Todo el mundo quiere preso. No sé si te dieron cuenta que en el discurso de, en el discurso de, de Luis Abinader, de, de, de ganó, la gente comenzó a vocear eh, preso, preso. Y ahí como que no hizo mucho caso. ahí <risa> voy Las personas presas se preguntan si viene persona presa. Salió una noticia que yo la vi. Y dije yo, acá ah, no salió esta noticia porque Siempre ponen como noticia en las redes sociales falsas Y uno no dice, ¿dónde salió? No sé dónde salió, nadie sabe dónde salió Ponen una página que la hizo un Juan de los Palotes En su casa Ponen un título amarillista Y lo tiran a las redes para que la gente lo comparte Entonces le preguntaba a Paliza Que si era cierto Que No iban a haber Perseguidos Y Paliza respondió de esta forma ¿Tienen el video preparado muchachos? Para yo saber y ok paliza respondió de una forma porque todo el mundo está esperando si van a perseguir a gente, de, a personas que se hicieron ricos en el gobierno de Danilo Medina eh, como José Luis Sánchez eh, José Luis qué? José ah, Luis Sánchez eh. eso, eh. gente sí, que se hicieron ricos en el tiempo de Danilo Medina eh. entonces personas que se hicieron de dinero que deben ser perseguidos. A esta casa se mi amiga y mi hermana. Dijo que de aquí a enero, si en enero no hay un preso, ellas van a tirar a la calle. Ay, así, de, de, de compresión, esto es no, compresión. Es Abinader también estaba prometiendo sí, no, lo que Abinader prometió, que es el, el video va a explicarlo, y tiene razón, es un fiscal independiente. Por eso que muchas personas están proponiendo a Miriam Germán para que sea la fiscal independiente, una persona que no tenga un vínculo directo con el partido, y eso, es lo que se y eso fue lo que él prometió. Él no dijo en ningún parte que iba a perseguir lo corrupto. Él lo que dijo fue eso. Vamos a ver el video, pues, gracias a noticias SIN, donde paliza le responde a las personas que dijeron que sí iba a perseguir el PLD. Eso de la impugnación que ustedes hablan en Elías Piña y San Pedro que no van a perseguir a los rivales políticos, pero... Aún... No he dicho eso, nosotros prometimos justicia independiente esa es una de las plataformas principales de que el presidente Abinader prometió al país y que nosotros vamos a cumplir eso comienza con designar un procurador general de la república independiente y esa es nuestra promesa ahora en el, en el desarrollo mejor dicho, teniendo una justicia independiente, la justicia no se utilizaría ni para proteger a políticos, amigos o contrarios, como tampoco para perseguir rivales. La justicia independiente obraría de forma independiente, sin influencias de, ni participación de ninguno de los actores políticos de primera línea. Debe ser independiente. Eso es lo que hemos prometido. Si no, si en no señores, señores, nosotros hemos prometido justicia independiente. La, ¿sí? Y justicia independiente obliga a que ese aparato pueda obrar de, sin influencias, sin ataduras, con la objetividad del lugar y sin las influencias políticas que puedan eh, influenciar de una forma u otra los procesos judiciales, I, I, ni para proteger a políticos amigos o contrarios, ni como tampoco para perseguir rivales utilizando la justicia desde un punto de vista como un arma política. I, I, Bueno, Ahí está, Paliza habló, tiene razón. Para que estemos claros, que bueno que dejaron el video para que la gente entienda. La gente, si usted no puede ver el video, porque sabe que lo vamos a cortar por el derecho de autor, usted puede ir a YouTube, pero usted está viendo el video ahí al lado y sabe cuál video estamos hablando. Ahora, miren, cuando ellos se refieren a una justicia, a un procurador independiente, no significa que yo vaya a buscar gente y van a meterlos preso, porque si, si yo si yo busco una gente eso quiere decir que yo estoy eh, yo estoy influyendo en la justicia no lo que se, se está hablando es que ponga una persona a una persona que pueda trabajar sin complicidad del gobierno o sea que no que el gobierno no tenga nada que influir en nada en ninguna toma de decisión sino que se deje llevar por el delito eso es lo que eso es lo que quieren dejar dicho eso es lo que quiere dejar dicho eh, paliza y, y Luis Abinader. Todo el mundo quiere saber cuál será esa persona. Pues el punto. El punto está es quién es esa persona que van a colocar ahí. <ríe> que ahí está lo difícil. ¿Quién es la persona? Porque esa es la persona que va, se va a designar. O sea, una persona lo que, que tú designes. Pero otros dicen de qué forma se van a elegir porque es otra cosa Si lo hace el presidente, pues no es independiente en cierto modo, porque fue el presidente que lo eligió. Ahora, yo lo que creo que si Luis elige una figura que todo el mundo y la sociedad civil entiende que es independiente, esa figura, la gente lo va a apoyar, porque toda la responsabilidad no va a caer sobre Luis va a caer sobre esa figura. Y si esa figura, un ejemplo, no lo hace bien y la sociedad civil le exige a Luis que lo quite Luis, podrá quitarlo. Me, me, me, di, me di a entender, no sé si la gente entiende. O sea, no es que Luis va a decir, busquen a Danilo, busquen a Pulano. No, no es así. Sino que esa figura, esa persona que la gente entienda que es creíble, que va a ser el procurador general de la República, va, va a ser la persona encargada ...de resolver esos inconvenientes... ...y yo creo que sí... ...vamos a esperar a quien él va a elegir... ...todo el mundo tiene que esperar el 16... dame llama el 16... ...el 16 usted espera... ...y vamos a ver a quién que van a, a elegir... una boleta para el procurador... ...ah, porque... ...no, pero yo para eso se, se tendría que modificar la constitución... ...ya hay que buscar un plebiscito... un plebiscito... ...hay que ver... ...pero nada... Vamos a la pausa, vamos a poner algunos videos musicales y retornamos ya con el último tema de la tarde. Así que no se muevan los zozobros.